En directo desde Murcia, en este día, que es el ducentésimo vigésimo octavo, seguido de protestas por el muro que está partiendo la ciudad en dos, nos encontramos en pleno día yendo a Lorca, donde sale, ya ha salido, la marcha para luchar contra la precariedad y estamos en el tren con destino Lorca, tren, por llamarlo de alguna manera, esto es un chucuchuco pestilente ...que sale con 13 minutos de retraso... ...aquí podéis ver... ...la gente va... Uh, uh, uh, ¿eh? ...luego dirá... sujetados los cinturones... ...no poned el pie... ...la integridad física está en peligro... ¿Eh? ...aquí vamos como podamos... ...hacinado... Un, ...un tren patera... ...sí, sí, esto... Aquí, ...echan la risa... ...pero esto es un tren patera... ...cuántos vagones hay... ...uno... ...no, un convoy de estos... ¿Eh? ...cuántos hay... Dos, mira, dos como mucho, es decir, no puede haber 1,3 ni 1,4 Es decir, uno, dos hora punta, En hora punta Y en fin de semana Con el regreso de toda la gente A sus casas ¿eh? de Estudiantes Gente que pasa la semana afuera va a, ver, si va a venir el AVE a Murcia Para que esto sea la ciudad Puesta en el mapa Para que todo vaya mejor Y mientras que, a la gente que todos los días Va en cercanía Chucuchucu que esto, una peste terrible, salen tarde esto es de lo peor, ¿eh? esto es de lo peor bueno, aquí vamos a, a, a no estoy sacando, no estoy sacando ¿eh? aquí la gente no, le, le da cierto apuro claro porque esta gente no está en política si fueran si estuvieran en política, serían unos uno sinvergüenzas ¿no? si fueran unos políticos corruptos me quiero decir, me quiero decir, ¿eh? Pero están aquí tienen vergüenza, son, son ciudadanos con vergüenza, entonces se tapa la, la gariga. Gente muy maja, eh. Pero claro. Y la, pero la gente con vergüenza es la que tiene que luchar, eh. La que se tiene que quitar un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Vamos a, a preguntar por aquí. Una pregunta. ¿Cu cada cuánto tiempo subes en el chucuchuco este? <risa> eh, cada día. Y ¿Te, ¿Te saco? ¿Sí? Me venga. Dale, sí, venga. Eh, uso este medio de transporte cada día y siempre he tenido problemas. Mm, a veces tarda muchísimo por la mañana, eh, tardo en la clase, y la universidad. Eh, es un medio de transporte que no vale para nada. Puse reclamaciones y tal, pero no, no se ha hecho nada al cambio. Eh, Estoy muy desacuerdo con este tren, no me gusta nada el medio de transporte. Además, el bono lo veo muy caro para lo que él nos ofrece a nosotros. Y nada, al final voy a ir en coche a la universidad porque en tren ya se me hace imposible. Tarda muchísimo, sale además cuando llega a un destino. Que sale incluso antes de, de su hora o cuando llega tarde eh, me dice, pongo regla machón y me dice que yo no, no tiene <ríe> que yo no pueden hacer nada al cambio, que es el tren y en fin, eso, eso es Renfe pero eh, parece justo que se estén gastando millonadas de euros en traer un tren ...que es el AVE y el corredor del Mediterráneo... ...por superficie, además poniendo un muro... ...que parte de la ciudad en dos... ...mientras los trenes de cercanías... ...cada vez están en peor condiciones? No, no estoy nada de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo con qué? ¿Con qué? No estoy de acuerdo con, con todo lo que está pasando... ...con el muro, con Renfe, con todo... ...la política, con todo. Con... ¿Debería haber un transporte más accesible... ...y en mejores condiciones para la gente que lo usa a diario? Claro, tenía que haber... Un transporte con más capacidad de persona porque, por ejemplo, en esta línea viaja mucha gente diaria a diario y necesita la gente, su condiciones, ya que está pagando para, para llegar a su destino. Y bueno... ¿Tu nombre? Me llamo Andras. Andra. andra muy amable. Aquí veis, estamos... Estamos como podemos, ¿eh? estamos aquí hacinados, aquí como vamos pudiendo. Vamos a ver si aquí... Otro chico también, que parece que... ¿Tú usas el tren también habitualmente? Hasta este año sí he usado el tren a diario, llevo tres años viniendo en el tren y siempre he tenido problemas. En cuanto al tema del horario, siempre salía el tren tarde o si salía a su hora llegaba tarde a Murcia, o sea, yo tenía que correr para llegar a la universidad. Realizaron un cambio de horario, yo no sé exactamente el motivo por el cual realizaron el cambio de horario, pero empeoraron la situación de, los, por lo menos, los estudiantes, porque eh, adelantaron el tren de las 7 ya atrasaron el de las 8, entonces llegaba aún más tarde o llegaba una hora antes de la clase, entonces era un poco raro. Y siempre hay algún problema, eh, sobre todo a mediodía, el tren llega siempre tarde. O sea, nos quedamos, de cuando nos paramos por, entre Alcantarilla y Murcia, nos quedamos parados entre Alcantarilla y Murcia y y lleva, un, pues a lo mejor te puedes a 10 minutos ahí parado, sin, sin moverte del sitio. Ajá. Y. Eh, ¿eh? A ver. Así, así. Y hoy ha salido con 13 minutos de retraso, ¿eso es habitual o es algo puntual de hoy? A ver, eh, es habitual que suele salir tarde, normalmente, pero sí que es verdad que hay ocasiones que sí que ha salido puntual, no sé. Es, es que tampoco vamos aquí a... O sea, de vez en cuando sale puntual, ¿no? Vamos a dejarlo en un punto medio. No nos vamos a meter a... Porque tampoco puedo decir si sale siempre tarde, a la... porque no siempre cojo el de a la misma hora. Supongo que dependerá de la hora a la que salga el tren. Hay trenes que saldrán puntuales y otros que y suelen salir. Esto que... Lo que vemos aquí, esta cantidad de gente que hay... Esto... Teniendo en cuenta los centenares de millones de euros que se están gastando para traer un tren de alta velocidad eh, tú lo ves congruente, tú ves coherente que se gaste centenares de millones de euros en traer un tren de alta velocidad en superficie y que mientras las cercanías estén así a ver, yo no me voy a meter en que se tengan gastando el dinero a ellos, pero sí que es cierto que antes de intentar eh, ampliar los servicios que tienen deberían de tener unos servicios adecuados para las personas que, te, que tienen, o sea, sobre todo a ciertos horarios que como se sabe circulan más personal sobre todo a la hora, eh, los viernes, que cuando viernes y viernes, que es cuando los estudiantes deciden volver a sus pueblos que suelen ir cargados de maleta y, lo, y, lo, y a la hora, sobre el mediodía o algo así, que los estudiantes vuelven a sus casas, los que no viven en Murcia. Entonces, no veo lógico que se estén gastando el dinero sin mejorar los servicios, porque esto no es la primera vez que ha pasado. Yo he llegado también a ir de pie en el transporte y ver como un revisor, a eh, ver, cumpliendo sus funciones, estaba en cara una mujer el no haber tener el ticket del tren